por el desierto del el Espíritu Santo, el Señor que soy con vosotros, unidos en una misma fe, y damos a Dios Padre que nos conceda el perdón. Señor spirito viene de Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de África y Simón de Zelote y Judas el de Santiago. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración pues con alguna mujer María la madre Jesús y con su hermano. Palabra de Dios. Salmo El Señor me ha coronado sobre la columna me ha saltado. El Señor El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará cauda? El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Si un ejército cauda contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declara la guerra, me siento tranquilo. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Una cosa pido al Señor. Eso buscar. Habitar en la casa del Señor por los días de mi vida. Gozar de la dulzura del Señor, contemplando su tiempo. El Señor me ha coronado sobre la columna que me ha exaltado. Él me protegerá en su tienda el día del peligro. Me esconderé en lo escondido de su morada. Me alzará sobre la ropa. El Señor me ha coronado sobre la columna y me ha exaltado. del Santo Evangelio según Saludas en aquel tiempo mientras Jesús hablaba ha sido siempre por excelencia la tierra de María Santísima y no hay un momento de su historia ni un palmo de su suelo que no estén señalados con su nombre dulcísimo la histórica catedral el sencillo templo o la humilde ermita, a ella están dedicadas la vocación de Nuestra Señora del Pilar ha sido objeto de un especial culto por parte de los españoles. Difícilmente podrá encontrarse en el amplio territorio español un pueblo que no guarde con amor la pequeña imagen sobre la Santa Columna y muchísimas instituciones la veneran también como patrona. Protector, la visión paternal de la Virgen empuja al pueblo de Dios a dirigirse con filial confianza a aquella mujer que está siempre dispuesta a acoger sus peticiones con afecto de madre y con eficaz ayuda de auxiliador, por eso los cristianos nosotros la invocamos desde el antiguo como consoladora de los afligidos salud de los enfermos refugio de los pecadores de tal manera que podamos obtener consuelo en la tripulación alivio en la enfermedad fuerza liberadora de la esclavitud del pecado porque ella, María Libre de toda mancha de pecado, conduce a sus hijos e hijas a vencer con enérgica determinación la fuerza del mal. Y hay que afirmarlo una y otra vez, esta liberación del mal y de la esclavitud del pecado es la condición previa y necesaria para la renovación interior para la renovación de las costumbres cristianas que diariamente se van apagando, se van perdiendo. La santidad ejemplar de la Virgen María mueve a los fieles a levantar los ojos hacia ella, hacia la mujer que brilla ante toda la comunidad de los elegidos como modelo de virtudes, virtudes sólidas, Virtudes evangélicas, la fe y la dócil aceptación de la palabra de Dios, la obediencia generosa, dichosos los que cumplen la palabra de Dios y la cumplen, la humildad sincera, la caridad solícita, la sabiduría reflexiva, la piedad hacia Dios. Hacia Dios pronta en el cumplimiento de los deberes religiosos, agradecida por los bienes recibidos que ofrece en el templo, que ora con la comunidad apostólica, la fortaleza en los momentos difíciles, en el sufrimiento, la pobreza llevada con dignidad y la confianza en el Señor. Prometámosle a la Virgen del Pilar vivir una vida de piedad cada día más simple, más profunda y más sincera. Prometamosle a la Virgen del Pilar velar por la pureza de, la, de las costumbres que fueron siempre honor de este pueblo de Castro de Zaragoza, de Aragón, de España. Prometamosle no abrir jamás las puertas a ideas y principios que por triste experiencia sabemos hacia dónde conducen hacia la fri frialdad de Dios. Prometamosle a la Virgen no permitir que se resquebraje la solidez de nuestro núcleo familiar, un tal fundamental de toda sociedad. Prometamosle a la Virgen reprimir el deseo de gozos inmoderados, la noticia de los bienes de este mundo que es con soya capaz de el organismo más robusto y mejor constituido prometamos a la Virgen del Pilar amar a las gentes de nuestro pueblo de paz y de nuestra nación de España pero principalmente al humilde al que sufre, al desamparado y en ella entonces seguirá siendo siempre nuestra especial protectora Delante de ti, Virgen del Milán, iremos parafraseando las palabras por nosotros mismos, proclamadas en esta solemnidad. A ti, corazón inmaculado confiamos, entregamos y consagramos no solo este pueblo aquí presente, sino toda la nación española, para que tu amor y patrocinio acelere la hora del en todo el mundo el reino de la justicia y de la paz a todas las generaciones humanas pacificadas entre sí y con Dios, de tal manera que podamos cantar el magnífica de gloria y amor y gratitud al corazón único de María y de su Hijo. Recordamos con afecto hoy a la Guardia. La Guardia Civil en el momento actual está en el foco del huracán. No lo tiene nada fácil. No lo tiene nada fácil. Porque hay corrientes difíciles, momentos complicados. Y están en el medio. Si no hacen, porque no hacen? Y se hacen, porque qué hacen? Y resultan al final siendo culpables. Por defendernos, por defender la nación, por proteger al pueblo. Arriesgan su vida y el de sus familias. Y lo que es peor, están solos, porque incluso nosotros, y me incluyo, no decimos la verdad, no les acompañamos en este trabajo, ocultamos cosas, lo tienen difícil. Por eso, deben pedir la protección de la Santísima Virgen María. Nosotros como pueblo de Dios debemos orar por ellos cada día para que la Virgen del Pilar les conceda por medio del Espíritu Santo los dones, inteligencia, ciencia, sabiduría, consejo, fortaleza y sobre todo respeto profundo a Dios. Que la bendición de la que... Prenda la bendición descienda sobre todos nosotros sobre el Papa Francisco sobre la Guardia Civil sobre la Policía Nacional y local, sobre los bomberos sobre los militares y sobre todos aquellos que diariamente arriesgan su vida por ofrecernos seguridad y bienestar, pongámonos de pie y manifestemos nuestra fe, creo en Dios Padre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 Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a buscar a mi muerto. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Consagrando nuestra vida a la Santísima Virgen María, presentémosle la oración de los fieles. Para que toda la iglesia